de Poder Ejecutivo, tenemos a Lisandro Macarrulla, quien es el Ministro de la Presidencia, tenemos a Roberto Álvarez, Ministro de Relaciones Exteriores, eh, Milagros Germán, Directora de Comunicaciones y Milagros Ortiz Bosch, quien es eh, la responsable de las políticas de transparencia, ética y prevención de la corrupción. Seguimos con ya con lo que eh, se deriva del Presidente y la Vicepresidenta eh, eh, Luis Abinader y Raquel Peña. Eh, no, ese no, señor director. Estamos en los en el gabinete. Sí. No hay otra imagen ahí, señor director, de los eh, diferentes renglones. Ok. No, esa no es tampoco. Eh. Va, eh, está el gabinete social, El gabinete económico. El gabinete ahí económico, ya, ya el señor director cogió la línea. Eh, podemos ver ahí en su pantalla el gabinete económico del presidente Leonel del presidente. Luis Abinader, que lo encabeza, Jochi Vicente, ministro de Hacienda, Eduardo Yayo San Lobatón, Aduanas, Luis Valdés, Impuestos Internos, David Collado Turismo, Ito Bisonó, Industria y Comercio, eh, Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Eh, el único que repite, que se queda, es Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, José Rijo Presbot, director de presupuesto, eh, Viviana Ribeiro directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión, y el economista Alejandro eh, Fernández W., que no es el artista, eh, superintendencia de banco. Seguimos con el siguiente eh, gabinete, que es el gabinete de desarrollo, lo componen cuatro, comenzamos con Antonio Almonte, quien es ministro de Energía y Minas, eh, tenemos a Deligne Asensio, quien es ministro de Obras Públicas, tenemos a Limben Cruz, ministro de Agricultura, y a Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente. Nos queda otro gabinete, que es el gabinete social, ahora mismo el gabinete y el grupo más importante por el tema de la pandemia. Comenzamos con el doctor Brutalco Arias, quien es ministro de Salud Pública. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, eh, Roberto Fulcal, ministro de Educación. Tenemos a Carmen Heredia, viuda de Guerrero, ministra de Cultura en Juventud. Está Kim Belén Taveras en Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, Francisco Camacho, Deporte y Recreación, Mayra Jiménez, Ministro de la Mujer, y Franklin García, Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ya con este ministerio nos falta solamente el de Seguridad. Tenemos el director de la policía, que ya lo mencionamos, el ministro de Defensa, eh, Interior Policía, Chubasque. Eh, Miriam Germán, Procuradora General de la República, y el civil abogado, por primera vez en el DNI, Luis Soto. Eh, ¿Ya tenemos a Pichardo o, eh, conectado, Veloz? Aún no se ha conectado. Ok, eh, pues vamos a darle paso a nuestro invitado Faris Ramia. ¿Qué uh -huh. usted opina de ese gabinete que acabamos de presentar, que ha organizado el presidente Luis Abinader? Sí, eh, la verdad que... Muy buenas tardes, bendiciones a cada uno de ustedes y a cada televidente. Eh, la verdad que entiendo que es un gabinete bastante bien conformado, pensado, analizado en frío. Pienso que hay, hay mucho corazón, hay mucho corazón eh, en, en cada una de las designaciones que se han hecho. Eh, date cuenta que yo, yo puedo ver como una ambrosía, una ambrosía, cuando hablo de la palabra ambrosía, es una de diferentes sabores. Diferentes melodías y diferentes colores donde donde hay el consenso, donde realmente se va a ver el consenso de todos los dominicanos. Realmente puedo ver a un presidente que lo que dijo que quería gobernar para todos los dominicanos y con todos los dominicanos. Puedo ver que realmente eh, lo está llevando a cabo como como como lo pensó y lo analizó. Pienso que durante muchos meses ella eh, estaba trabajando y, y preparando las mejores personas con los mejores perfiles para, para dirigir los destinos de, de, de, de nuestra nación. La verdad que me encuentro un gabinete bastante bien, bien elaborado, muy fino, muy, con mucha delicadeza, con mucha interés y, y, y yo sé que, que va, va, vamos a tener un, un gran gobierno, yo lo sé. Bueno, eh, realmente es un gabinete que eh, ha tenido... Eh, eh, ...muchas eh, opiniones a favor... ...aunque otras eh, ...que no han sido quizás... Eh, ...del gusto eh, popular... Eh, ...vamos a ver si ya... ...Tony se ha podido co conectar... Eh, ...veloz... ...porque creo que el link se, se le envió... Eh, ...equivocado, porque nos gustaría... ...escuchar la opinión eh, de Tony... ...en el gabinete... Eh, ...Farín, en el gabinete... Sí. Eh, eh, ...social... ...tenemos ahí... Eh, ...la parte de educación... Y la parte del Ministerio de, de Salud Pública, que son dos ministerios los cuales agarraron una papa caliente. Ayer vimos sí. el señor presidente eh, y la señora vicepresidenta eh, dar a conocer el plan de acción que tienen para luchar contra el COVID. No sé si usted lo pudo eh, eh, ver, ahí vemos el gabinete social. Tenemos dos uh -huh. ministerios, que tanto es de, educa es, de, es de salud pública como de educación, encabezados por el doctor plutarco Aria y por el eh, licenciado... Eh, Roberto furcal son los dos gabinetes en lo que es eh, el, el gabinete social del presidente Luis Abinader, que ahora mismo están en la papa caliente. ¿Qué usted opina de, de, la, de, de las decisiones que se han tomado en ambos gabinetes hasta este momento, tanto educación como social? Como bueno, mira, eh, salud. Todavía es muy prematuro, para, pero sí, lo que sí yo puedo decirte es que eh, cuando leemos, porque tenemos que leer el corazón del hombre, ¿Cuál? Ay, ay, ay, me está llamando papá. Dios. Sí, parece que se frizó un poquito la, la imagen. Sí. Eh, se me está... Se le, se le está frisando un poquito la, la, la imagen. Sí. sí. Veloz, eh, eh, este, y Veloz, está, ¿está en línea? Parece que lo he Sí, aquí estoy. Es... Ok. Eh, bueno, eh, Pichardo, eh, Pichardo está en conexión, me dice. Eh, vamos a ver si le podemos darle paso. Para escuchar la opinión de Pichardo... Eh, de Tony Pichardo, sobre el gabinete que ha conformado el presidente eh, Luis Abinader a propósito de, con tres días que tiene su gobierno, cuatro días, ya hoy jueves, eh, de, de designado y ya comenzar, eh, comenzando a ejecutar. ¿Tenemos, ya, ya tenemos a Tony Pichardo. Sí, así es. Eh, Tony está en proceso de, de conexión, Roberto, pero mientras vamos a recapitular sí. eh, la pregunta con Farid Ramia, que está de vuelta. Sí. Sí, la verdad que, como iba hablando, escúcheme que hubo una interrupción, recuérdense que todo no, esto es en vivo, eh, la verdad que es, es, un, eh, es un reto grande, pero sí lo, que, lo importante es el corazón. Y, y lo que puedo ver en un hombre como Fulcar, es un hombre, un hombre que, que tiene la, la, la sensibilidad humana porque viene muy de abajo, es un hombre que sabe lo que fue padecer y pasar el trabajo. Pienso que puede ser un hombre que puede eh, eh, eh, a, a, a, a hacer grandes logros, aún en medio de esta pandemia porque esta pandemia nos tiene a, a todos nos tiene eh, eh, eh, analizando y, y, y tratando de crear cosas nuevas cada día pero eh, como ustedes comprenderán es un, eh, es un reto fuerte que no solamente lo tiene República Dominicana sino el mundo completo Sí, pero yo quiero nosotros... que usted me diga las medidas que están tomando los dos ministros tanto el de salud pública conjuntamente con la comisión eh, de salud encabezada por la vicepresidenta y el ministro de educación Roberto Fulcar. Hasta ahora ambos ya han tomado decisiones que son las cosas eh, a priori que tenemos los dominicanos, salud y educación. Sí, eh, eh, la verdad que como te digo todavía es muy es muy prematuro, tenemos que esperar el desarrollo de lo que de, de las medidas que van a implementar para nosotros poder hacer una evaluación. Eh, pero entiendo que sí, que puede que puede ser factible y, y que puede y que, y que puede arrojar grandes luces eh, con las medidas que se están tomando. Entiendo que sí. Bueno, eh, vamos a ver si tenemos a Tony ya, Pichardo. Sí, eh, ya, sí. ya. Vamos a darle eh, la buenas tardes a Tony Pichardo, quien es eh, político, es eh, parte del de Partido de la Liberación Dominicana que recientemente eh, sale del gobierno. Buenas tardes, Tony, gracias por permitirnos eh, conectar contigo. Buenas tardes, Roberto. Permíteme primero saludar a toda tu teleaudiencia, que yo sé que es mucha a esta hora del día en Telenor, eh, también a los panelistas que están conmigo, vía Faris Farid Ramia, no sé quiénes son los otros No, pero... solamente está Farid y usted, eh, Marilay, y yo Ah, ok, entonces, para mí es un honor y un placer participar con ustedes eh, Y que eh, plantear la, la pregunta que ustedes consideren Ok, Tony, eh, la pregunta que le hicimos a Farid Ramia fue sobre el gabinete que ha conformado el presidente Luis Abinader ya lo, de, lo dijimos cuáles son, pero yo me imagino que tú ya conoces sí. eh, eh, cuáles son los integrantes del equipo que estará eh, dirigiendo los destinos de, del país. ¿Qué te ha parecido sí. esta conformación del gabinete que ha hecho el presidente Luis Abinader? Bueno, mira, este hay que reconocer que el presidente Abinader, eh, por un lado, ha tratado de conformar un equipo que por lo menos en el papel... Este son hombres y mujeres que tienen cierta preparación, que eh, podrán tener muy buenas intenciones. Eh, yo creo que lo que todo el mundo espera es que es real y efectivamente eh, ellos puedan hacer un gran trabajo en favor del pueblo dominicano, porque en definitiva eh, el pueblo dominicano es el que se beneficia o se perjudica de acuerdo a las acciones de gobierno eh, que van dirigidas. ¿verdad? En, en definitiva a resolver los problemas del pueblo dominicano entonces lo que se puede cuestionar en la parte que no que no tal vez no me luce a mí pero sí a los militantes del PRM que cuando usted valora eh, ese ese equipo de gobierno eh, los mayores ausentes han sido los que se han fajado de la noche a la mañana día tras día para llevar el PRM al poder las bases del PRM las estructuras del PRM, porque Luis Abinader se ha enfocado más en eh, amigos, eh, personas de la sociedad civil, familiares de, lo, de algunos dirigentes y de algunos ya nombrados, y eso realmente efectivamente eh, trae como un poco de desconcierto a la militancia del Partido Revolucionario Moderno. Sí, Tal vez eso. Eh, sí eh, eh, Tony, Tony eh, me gustaría ya, me imagino, que veo que tú estás como medio vacacionando ya. Eh, parece, sí, sí. pero eh, te agradecemos que Pero con Comisión Trabajo. Sí, eh, Tony. Eh, ayer el presidente dio a conocer el plan para la lucha contra el COVID eh, conjuntamente con el Comité de Alto Mando que él ha conformado para esto. Eh, Entiendes tú que las medidas que el presidente Luis Abinader y el Comité encabezado por la vicepresidenta han sido lo correcto. Al mismo tiempo, le preguntamos ya Farid también la parte de Educación, que son los dos el ministerio que ahora mismo tienen la papa caliente, tanto eh, salud pública como educación. Roberto Furcán ha dicho que la educación va a ser por televisión, o sea, de manera remota. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, en el aspecto de salud, el señor presidente de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, lo que acaba de eh, admitir que las decisiones y los trabajos que venía haciendo el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana eran las correctas. Porque él no anunció nada nuevo. Anunció. Lo único nuevo que anunció es que va a comprar algunas vacunas, algunas pruebas más para aumentar la cantidad de pruebas que se hagan diarias. Sin embargo, todas las medidas que tomó son las mismas que habían venido tomando el ministro de Salud Saliente y el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Eso ratifica de que el trabajo que se ha venido haciendo desde el gobierno del partido de la liberación dominicana era el trabajo correcto es lo que debía ser y lo que se seguirá haciendo en favor de con, de combatir esa pandemia terrible que ha afectado al pueblo dominicano bueno en realidad ha hecho adelante veloz. Sí, en sí, realidad sí. ha hecho más que simplemente solicitar más pruebas. Una parte importante fue, por ejemplo, la sumatoria de los 15 mil millones en torno al presupuesto general de salud pública, que salió directamente de las instituciones que se han fusionado o eliminado. ¿Qué opina usted de esa parte? Porque eso no, no es simplemente que pidió más pruebas, hay eh, varios eso es, eso, notables. Eso es muy fácil hablarlo, eso es muy fácil uh -huh. hablarlo y prometerlo y decirlo pero no es tan sencillo como él lo plantea, porque ¿de dónde va a sacar 15 mil millones? El presupuesto nacional... El presupuesto se, se, se, se aprobó a, a final de 2019, él no puede tener o varita o sea, mágica. Pero según él, de, de las instituciones que se han eliminado y se han fusionado, es que va a salir eh, va a salir este monto. Es ¿o, que o no, es activo, no, así? no, no. Está, él él de, por desconocimiento, por desconocimiento no se da cuenta de que para tú transferir fondos, no importa, primero... Para eliminar instituciones, que eso, son, eso, eso es prácticamente una campaña política, como que si la campaña no hubiera terminado. Para tú eliminar una institución, no lo puedes decir al que no sabe, ¿verdad? Pero a lo que, a lo que sabemos no, no lo puedes decir, así tan sencillo. Para tú eliminar una, una institución que fue creada por ley, tiene que el Congreso el, a, hacer una nueva ley, es lo primero. Y para tú transferir fondos de una institución a otra, tiene que establecer un presupuesto complementario, para hacerlo como manda la ley, a menos que él quiera manejar el país a, eh, a la brigandina. Como, sí. eh, eh, eh, eh, Tony, si escúchame, una... eh, me gustaría escuchar la opinión de Farid Ramia sobre este aspecto y lo que tú acabas de decir. Eh, don Farid, eh, ¿qué tú opinas sobre esta, esta medida de salud que Tony dice que son las mismas que tenía su gobierno, el gobierno saliente del PLD, que no hay nada nuevo? Sí, la verdad es que usted sabe que nuestro país se rige por la norma de la, de la Organización Mundial de la Salud. Y, y aunque cambien, por ejemplo, los jefes, eh, están los subalternos que se quedan y que, que son los médicos que tienen, médicos de fuste, médicos que saben lo que tienen que hacer y, y realmente hay cambios que se hacen porque realmente eh, eh, se, se van a hacer cambios y se van a ajustar cambios pero lo que estaba haciendo el gobierno pasado eh, parece que, que se corresponde eh, con lo que había que hacer. Solo que con las limitaciones que no solamente tenemos nosotros. Hay que ver las noticias de diferentes países. Eh, Ecuador, por ejemplo, Guatemala, eh, eh, cualquiera de los países que tú tomes. Está viendo que eh, eh, el refajo salió igualito como nos salió a nosotros. O sea, se, se no vio el cobre porque hay problemas, o sea, porque tenemos problemas. O sea, porque pues, no estábamos preparados para una catástrofe de la naturaleza. ¿Y sobre el, Entonces, y sobre el, lo, yo, yo digo que en este momento lo que hay que entender es las intenciones con las que se estaba haciendo, que eran bastante buenas, y las intenciones de, de, de, del nuevo gabinete que viene en salud, hacerlo eh, con, con, con, con una interés eh, eh, sobrenatural, yo diría. Ya, bueno, y sobre la educación, eh, eh, es algo importante sí. ahora mismo, hay una situación difícil con o sea, el regreso bien. a clase. El ministro entrante, Roberto furcal dijo que no le dejaron nada eh, las pasadas autoridades de educación y que posiblemente será de forma virtual una parte en, con computadora, otra parte va a ser eh, televisada. El presidente eh, Luis Abinader y el mismo ministro anunciaron que van a comprar tabletas y computadoras para toda la población y van a hacer un acuerdo con las operadoras de internet de servicio de internet para que eh, el, el país entero, eh, diría yo, tenga internet para que los niños puedan tomar las clases virtuales. Eh, ¿Qué usted cree que esto funcionará, sí o no? Bueno, es que aunque déjeme explicar, independientemente de que funcione o no funcione, nosotros hemos venido hablando de la, de, la, de, la, de la educación invertida, hace ocho años que estamos hablando de la educación invertida, que hace tiempo que debió haberse tomado en cuenta. En vez de haber construido todas estas escuelas que se construyeron, yo soy partidario y hablé durante durante ocho años estaba hablando y escribiendo de que debe hacerse la educación invertida, donde quiera que se está haciendo mundialmente, han habido resultados grandes y con inversiones mucho menores. Entonces ahora mismo no tenemos la plataforma completa. A eh, nivel de Internet. Don Farid, para que los televidentes entiendan qué es la, la, la, la educación invertida. La educación invertida, la educación invertida es que ya el, el joven no tiene que ir a la escuela sino que el joven lo que va a presentar trabajo, va y presenta trabajo a la escuela un día, pero se pasa 10 días, 10 días trabajando en la casa con los trabajos que le ponen. Y entonces es mucho más, es mucho más, mucho más interactiva, es mucho más didáctica, o sea, es mucho más productiva, porque hay demasiado material en el Internet, demasiado material para, para para la preparación de los jóvenes. O sea, los que, países que, que lo han hecho. Que, que, la decisión, que la decisión que ha tomado el ministro Roberto Fulcán va acorde con la educación invertida. Bueno, eh, él estuvo tocando al principio un, un, unos puntos. Y, y, y la idea es que si, aunque se haga por televisión, porque es que no tenemos la plataforma, no la tenemos ni siquiera para la universidad autónoma. Ahora mismo estamos preparando la universidad autónoma para poderlo lograr y no, y no se ha podido. Eh, estamos trabajando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le quiero decir? Hay un problema de plataforma que no está porque fue ha sido todo de imprevisto. Entonces, si se va a hacer por televisión, que sea haga una parte por televisión, que sea una, es igual la cuestión que le llegue a las personas. Porque ya. lo interesante es que haya el emisor y el, y el receptor que va a recibir. Okay, déjeme y, que escuchar, sí, y que tenga déjeme la interesa. Déjeme darle paso a nuestro invitado Tony Pichardo. Tony, escuchaste eh, la respuesta de, de nuestro amigo fari Ramia. Eh, ¿Qué tú opinas sobre la decisión que el nuevo ministro de Educación ha tomado eh, eh, y que ha dicho que encontró nada y que la educación va a ser de forma eh, eh, remota? Eh, Tony. Bueno, mira, eh, sobre el hecho de que él no encontró nada, este es una costumbre de que llega nuevo eh, y más si cambia un cambio de gobierno que diga que no encontró nada. Pero aquí todo el mundo sabe que el Ministerio de Educación es el ministerio que más recursos eh, maneja del presupuesto nacional el 4%, incluso que el ministro dejó más de mil tablets listas para ser entregadas incluso el presidente Abinader ya lo anunció que le va a entregar, va a entregar pues va, pero esa tablet, eso, eso que va a entregar Abinader, se la dejó lista el ministro anterior, el gobierno del partido de la liberación dominicana para que él lo entregara, con laptops y tablets, las dos cosas más de 100.000 mil. Eh, para profesores y para alumnos. Bueno, ese es el detalle. Ahora, eh, de buenas intenciones está empedrado, dice un refrán, el camino del infierno. Eh, me luce que hablar y yo creo que Farid tiene razón en una cosa. Ahora hay que tomar una. Hay que tomar en cuenta algo muy importante y es la brecha digital. El problema, el problema está en que en que como tú a los muchachos de Manhattan, allá en Vistal Valle, por ejemplo, le puede exigir que estén en clase eh, con laptop, con computadoras, con televisores cuando posiblemente la luz no le llegue 24 horas o, o, o no tenga la laptop o no tenga el conocimiento, el entrenamiento para utilizar eso. Entonces eso es un proceso. Yo creo que el ministro lo que está es improvisar. Eh, a, para uh, claro, tenemos la necesidad de que los niños no pierdan el año escolar, de que se dé clase, que se busque el mecanismo. Pero yo creo que lo que se está es dando palos a la ciega, porque en definitiva, como dice Farid, no están dadas las condiciones para tú hacer 100% una, un año escolar, una dar clase a nivel ni por televisión, ni por, ni a, ni a ver, por digital, ni por Zoom, porque real, efectivamente, las condiciones no están dadas. Ah, tenemos que trabajar en eso. Yo estoy de acuerdo con Farid. Pero resulta que para tú empezar el año escolar el mes que viene, por ejemplo, no, hay, no están las condiciones dadas para eso. Yo creo que todavía los niños van a seguir perdiendo clases.